hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy estamos con el señor Forte Taquito, no sé si lo conocen, si no lo conocen Les aviso que es un jugador que ha aprendido bastante, bastante a jugar de mí, seguramente eh, ¿Cómo le va, señor Fortec? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí andamos Me alegro, me, le, me alegro, andamos mucho ¿Es verdad que usted ha aprendido a jugar de mí? ¿No? ¿O sí? No, no, no, eso es falso Para bien, nada, para nada es lo que dicen las malas lenguas, por eso las malas lenguas no hay que darle bola. miente <risa> mucho. <risa> bueno, ¿con qué vamos a jugar? Elija usted y yo lo sigo. Tú elige lo que quieras. ¿Yo, ¿Yo elijo? elijo. Yo te... Sí, no sé, que yo te... Bueno, vamos a elegir entonces lo que más le gusta al señor Forte, que es un Tier 10. Y vamos a elegir entonces, a ver... Eh... Ahí está, ponemos. Vale, vamos, yo voy con... Con su hermano Apa, qué lindo Qué lindo, qué lindo Algún día lo conseguiré Alto ah, toque agarró, boludo muy bien Ah, no, tiene mucho tiempo que no juega en este mapa Yo lo tengo baneado ¿Por qué? Porque me da cáncer jugar cuando hay muchas artillerías acá Bueno, acá tenés una solita, mira Muy mm, bien, a ver. Ah. Sí, de verdad, tiene, ten, qué te voy a decir, tendrá, ay, mira, la que tenemos en nosotros, la tengo en la lista, ¿no? <risa> Bueno, a ver, eh, vamos a jugar eh, contigo, así que, te... que tenemos que ganar, boludo. Ponete las pilas, please. Yo, yo voy a puchar acá bien perrón, eh. ¿A dónde, sí, ¿A dónde, a dónde, boludo? ¿A dónde vas? Yo voy a pushar, ¿Arriba? Sí. Ah, ok. Arriba no me conviene subir porque hay ar... O sea, que y, aunque, y aunque no más me pegue una o dos tiros Me stunea y me baja 500 de, de la explosión por ser un tanque no tan duro. Claro, no uh -huh. Mejor opto por irme en medio, no tiene forma de pegarme Y yo tengo forma de spotear Perfecto, perfecto Bueno oh, chicos, yo les aviso que lo sigo a fuerte boludo Porque, a ver, juega un poquito mejor que yo Tampoco tanto, pero bueno, de a poquito va aprendiendo le vamos enseñando. Mira, qué rico cómo se regala eso. Viene el TP, viene el TP. No, no, no, ningún antitanque me pegó. Entonces, si sí están subiendo los antitanques. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde vas, coleado? ¿Dónde vas? Si, si, si, zapaste. Si, si, si, te vi, te vi, te vi. Te vi. Padme. Yo te curo, tomamos, te curo el TP. Mira, ahora tomamos esta bella. Po Toma. Bien, mira donde está fuerte, boludo. Es un crack. Qué crack, boludo. Bien ahí. Desde aquí, desde esta posición. Uff, aquí espoteas a lo que pase. La, la gente pega. Claro. Si sí pega, ¿no? No, no sí sé pega. si alguna vez viste un video que llegué a subir. Con un heavy e hice 11.000 de daño de, de, de asistencia. Con el 113 hice 11.000 de asistencia en este mapa. No, sin pegar un tiro. No, hice como mil de daño Mil de daño, pero hice once mil de asistir Claro, es un montón boludo, olvídate Está re bien O sea, mucho más que un ligero Ahí, este, este men va a venir a tratar de, de spotearme El... sí bueno. Si querés, tirate un poquito abajo y le damos, boludo, tranquilo Si se asoma, lo hacemos pollo ¿Ves? ¿A dónde va? ¿A dónde va ese? Este centurión no sirve para estar acá No, no, no, no. Para nada, cero Ya me tiro al pedo, boludo Uy, el s 50 por por aquel lado, boludo Chicos, si no hablo es porque estoy concentrado No, no, no quiero hacer mucho menos eh, Daño que una partida habituales No Voy a ver si vuelvo a tomar esto Guarda con el ya de 100 ahí, lo tenés al lado, boludo Puto ah, Es como un rebote, boludo Le hice un crítico al ya de 100 Me parece en verde, amiguito, que mentira para oh, mí se me ocultó la... La FB ojo... Ay no la vi boludo Se van a reventar este men Si ya tan pues, se se siente bueno, yo me lo estoy farmiendo Si, sí, si, sí, ya lo vi, ya lo vi Lo traqueé dos veces boludo, no creo que tenga mucho kit de reparación Y me reboto ¿Qué tiró en tu torreta? Uh -huh. bien, mejor ya Bueno, me voy a parar un poquito de movimiento. Aquí viene el 430, oh, échate para atrás, compa. Este es mi este es, este es retrasado. No. Chau, estoy despoteado. A ver, para, guarda, guarda, guarda. Justo cuando me iba se potió el 430U, boludo, si no le hubiese dado Bueno Y no me penetra, <risa> Creo que me parece que vamos a perder la colina mm. Me doy para arriba Si sí, probablemente lo hago uh -huh. Me doy para arriba Va, tampoco para arriba, tampoco me voy a regalar, pero digo me voy más o menos a cubrir ese lugar Con el FB que te tiene unas ganas, boludo. A vos, uh -huh. ah, ya. Loli, los lo, lo, termino bajando. Estoy medio complicado acá. ¿eh? No, hola, debote. Venga, venga para aquí.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 mío super con se llevó a 5 el super conqueror que hijo de mil claro torreteando no como perro si sí, lo torreteó muy bien uh -huh. no no la arti me tira a mí no no estás equivocada arti yo me comeré un tiro pero tú eres mío super conqueror no te vayas, Bebote. Ojo, está bajando, me parece. ¿eh? Si bajas lo tengo que ver. Por eso. Ahí está, mira. Qué ojete, boludo. Se me escapó a mí. Pero alertino. Que tira la arti, que lindo. No hice nada todavía, boludo. Pero <risa> por lo menos distrae un poquito. Vamos no sé a ver si logro ver algo. Um... El, el leopardo está bien en la, en la skin. Si, sí, que tenés, que, tenés que tener cuidado con ese leopard de mierda, boludo. Le parece que se fue a meter ahí. Bueno, yo avanzo por acá porque no tengo nada. Tengo como mucho el tiro 3, supuestamente. Como mucho Va, bueno, como mucho, boludo O sea, me huela me, me de un tiro y medio ¿Y espera Uh, el Leopard me está tirando Qué ojete, el Leopard Me las, me las clavó los, las dos, boludo Y la FB No me les esperaba tan acá, boludo Lo detecté recién cuando lo tenía al lado, chabón como si fuera un STRB, boludo, el, el Título 3 Si, sí, es que como no estaba tirando uh -huh. Bueno, todo tuyo Algo me dice que el STRB ya no está ahí Tenés un shot panzer de 100 en base, boludo ¿Qué hace en base todavía? Me está spoteando, papá No, está muy bien, está muy bien Que spotee tranquila, boludo Ahí va la puta madre. 1500 boludo. LOL. Ah. Pero qué suerte tiene. No, no, no, mal. Mal, pero mal. Y tampoco, viste, que también tenía demasiado buen camuflaje. Sí, no, no, la, al toque la espoteaste, pero te la clavó a vos y me la clavó a mí, boludo. Vamos a y podemos ganar. Bueno, pero me. 2.831 de daño y 3.700 de asistido. Yo hice 3.080 de asistido, 1.920 de bloqueado y 1.600 de daño. Eh, son 4.000 de combinado. Uh -huh. 4.600, sí, no está mal, boludo, pero igual... Qué bronca para esta partida, boludo. No creo que la paramos igual. Quién sabe, viste que... Ahí va vale, la FB 4005 ¿Vos qué decís, que la ganamos o no? No sé, ya me sale um, Yo no veo hasta que Cuando son partidas veo si la gano o no Que nomás me enojo No, no, sí me pasa lo mismo, olvídate yo apretó, Es más, yo no me salgo de la partida A veces cuando son muy, muy asquerosas Aprieto directamente Alt F4, boludo no me hinché las bolas El E50M, ok, ok, ok El dios del rameo mm -hmm. Puedo poner algo medio... Algo que me gusta ¿Ah? Es lindo, es lindo este boludo, no Es muy, muy lindo yo lo uso mal, pero es lindo el tanque, o sea, no, no es culpa del tanque. Che, escúchame, bueno, para toda la gente que quiere subir de su WN8, tú que eres pro y su puntuación, consejos, tres tips. ¿Qué puedes decirle a la gente? Hay tres cosas básicas para poder subir tu WN8. Uh -huh. E independientemente de subirlo, simplemente aprender a jugar mejor. Entonces, uh -huh. son tres cosas estar constantemente viendo el mapa y mientras estás jugando bien, obviamente. Perfecto. Pero siempre estar, siempre estar consciente del mapa. Perfecto. Dos, no irte con tu moralidad de que, ay, si tiro oro, soy manco. Eh, eso no tiene nada que ver. Perfecto, carajo oro. Siempre okay. asegurar los tiros. Y la tres es concentrarte en hacer daño. Simplemente Perfecto. hacer daño y, y, y ya. Okay. Eso, es, eso es lo único que te va a ayudar a mejorar el doble en ancho y a mejorar como jugador Bien. porque viendo el mapa puedes moverte saber dónde moverte hacia dónde moverte en qué momento debes de moverte sí, sí, sí. haciendo daño pues obviamente va a subir tu doble ancho y cargando oro cuando a veces es completamente necesario y no por la cuestión de que para que penetres a los tanques, sino porque a veces las municiones son mejores eh, la, la munición premium es mucho mejor y más rápida que la munición estándar. Sí, como por ejemplo ahora que le acabo de rebotar a un Wansu 132 con oro, boludo. Me encanta. Mira, por ejemplo, yo con este tanque eh, ocupo, de hecho ocupo más bala, bueno, más munición estándar porque la, la de oro es más lenta. Entonces claro, la, la, claro. la estándar... Sirve más. Uh -huh. Sí, sirve más. Es que eso es más es... de cuestión de, de que sepas utilizar la, las municiones, porque a veces la gente dice No, yo no tiro oro, porque hasta prefieren ir jugando con un tanque que tira AP Cuando todos saben que un tanque con AP es mucho más lenta la bala y tarda muchísimo en llegar uh -huh. Entonces no te sirve para, para jugar de manera competitiva Porque cuando tú estás buscando el, el tiro para, para hacer tu tanque Tu tiro ya llegó, pero ya no hay nadie, ah este pendejo Ah, la Madre, ¿sí? Qué de suerte, mierda? qué suerte el título 5, boludo. Dos tiros, le reboté los dos. Pero es... Menos mal que te ha hecho mierda el tanque, boludo. Es que a veces la gente tiene tanta suerte, boludo. Yo no sé cómo hacen, boludo. Por favor. No, pero es verdad lo que decís. Eh... Por lo general uno arranca y dice: Eh, cargo oro porque total ya está listo, cargo oro y entro. No es así, boludo. Ahí no y jamás lo hace. La gente piensa que es oro uff, ya te vuelve morado. Mira, no, no, para nada, cero. Todo lo contrario. Eh, es más, yo tenía antes el ProTanky, creo que era un bot, no me acuerdo, para el mod era, la verdad. Porque el XBM me parece que no. no. No sé, no me acuerdo cuál era. Que te decía la velocidad... Lo único que te decía es la velocidad del proyectil, boludo. Por ejemplo, pasabas el mouse por arriba de la P y te decía, no sé, 1200 metros por segundo y la otra te decía la PCR 1600 metros. Entonces... Digamos, más o menos tenías algún tipo de noción a la velocidad que iba Y estaba buenísimo eso, te reayudaba y... y... no tiene que ver que a veces solamente usar a PCR es por la penetración o por el daño va daño no, pero... No, es por la cuestión del manejo de la bala Exactamente Yo no así lo ocupo. de hecho hay tanques que no se ocupan con oro, por ejemplo Un bachat, nada más debes de llevar un cargador de oro No debes de llevar más de un cargador de oro porque... o tal vez dos pero la mayoría tienen que ser a PCR Porque la bala es muy lenta La bala es muy lenta de la HIT Y aparte pues tiende a A, a ser este, absorbida La HIT es de las municiones más difíciles de, de jugar Porque Son muy fáciles de que te la absorba El, el, el espaciado del tanque Te la absorba la oruga Etcétera, okay. etcétera, etcétera Entonces son de las más difíciles de jugar uh -huh. Pero son de las más deliciosas para penetrar Porque si sí, En cuanto a penetración te atraviesan a cualquier tanque. Claro. Es la típica que decís: ...que rico bebote, vení acá. Que vení acá que te <risa> hago pollo. Uh -huh. <risa> en México se dice habitualmente: Qué rico bebote, no, no. no. Mm. No <risa> Suena medio raro, ¿no? Que te digan eso Sí, bastante Ok, ok, ok no, no. Perfecto, perfecto O sea, me quería Me quería sacar la duda Por si Alguna vez No, boludo La suerte Este 277, boludo Está eh... Bendecido por Dios, chabón Ahí tenés Basta, boludo No puede ser eh... Por si alguna vez Voy a México Para no decirle Qué rico bebo A una persona Y que me diga Guacala Eres vomitivo, bien ahí, bien ahí. Buena, bien. Pero espero no tener al atrás porque me va a joder. Y sí. ¿qué queda el patón acá? Ok, listo. Eres pollo, patón. tan mal realmente no bueno bien veo que vas aprendiendo boludo a poquito o sea, vas mirando <ríe> vas mirando mis videos te vas aclimatando <ríe> escuchame boludo para la gente hace cuánto que jugás al bot mm, más o menos finales del 2 no inicios del 2013 2013. Así es. Estás loco, boludo. Hace chabón, siete años que jugás al what. Así es. Animal. Qué loco que estás, boludo. Eh... Sí, fue de mis primeros. De hecho, hay una anécdota muy graciosa porque uh -huh. en mis inicios, eh, como al año que llevaba jugando, me rompí el brazo. Ajá. Uh -huh. Entonces andaba yo con un súper yesote y no podía mover una mano, así que jugué WOT con una mano como medio año. O sea, medio manco, digamos. <ríe> literal. Ajá, así, literal. <ríe> jugué okay. medio año con, con una mano. Mirá, qué loco, boludo. ¿Y cómo te la rompiste? Jugando a básquetbol. Ah, mirá. ¿Sos alto? No, realmente no. 1,70. Ah, igual que yo está muy vale. Pero igual. un brinco con velocidad Claro. y alguien que... Que pases arriba de alguien y azotes, pues sí, sí, puede ser. O sea, bastante dañino. Traducido, te quisiste hacer el Michael Jordan y te la pusieron y cagaste, boludo. Eh, no, no sé cómo terminé arriba de alguien ahí volando así <ríe> y, y azote en el suelo. Y bueno, puede pasar, chavón. Son cosas que ahí pasan. La ganamos. ¿El cuál? Esta? El o el está qué? el que? Ah, mira, es verdad, Marinovka. Viene ahí. Vamos, que sube mi. Como hablábamos antes, sube el. Un rey. Sin hacer digo nada que Mirá, 1600 de daño, no hice nada, boludo Una vergüenza Una vergüenza mundial, boludo Es que tengo que empezar a jugar más, eh, más tier 10, boludo Juego bastante poqui Muy, muy poquito tier 10, la verdad Muy poquito vez de jugarlo más Debería de jugarlo más Pero es que tengo estos tanques Ay. Cochinos, boludo y No saco... ¿Qué, ¿Qué opinión tenés de este? Del 268 un tanque ya deficiente. La verdad es deficiente para compararlo, por ejemplo, con el que yo me acabo de poner. No, no seas malo. ¿Por qué me tiras abajo mis tanques, boludo? <risa> es, que, <risa> es, es que es muy deficiente ese tanque por, por su manejo de cañón y por su blindaje. De hecho, no es de papel ese tanque. O sea, no es de papel porque sí llega a rebotar. Si lo posicionas en, en una buena forma, uh -huh. puede rebotar bastante. Pero... Tiene muy mal manejo de cañón. Y aparte, tiene muy corto su, su rango de, de giro del cañón. O sea, de, de sí. Estando quieto, apenas giras tantito hacia la izquierda y tantito hacia la, a la derecha. Y no es mucho lo que lo que gira. Entonces tienes que estar constantemente girando el tanque. Claro, escúchame una cosa. O sea, si me matas al 268, ¿qué te queda para el Japan de 100, boludo? O sea, uh -huh. ¿qué es lo peor del juego? Casi. Eh, no, pero casi para mí es uno de los peores tier 10 que y hay sí. en cuanto a antitan y o sí. sea no es no no, no no es realmente malo porque pues ningún tanque es malo simplemente le tienes que agarrar la mano pero ese tanque para mí no, o sea de a nivel competitivo no sirve para nada no, no lo puedes agarrar y mantenerlo echando una línea porque te traquean, te pegan en la panza te pegan arriba, sí. pegan por todos lados o sí, sea es sí, un sí. mastodonte lento que gira muy lerdo, pega muy bien pero si te falla se queda 20 segundos recargando No sirve para nada Y no, o sea, y no tiene el factor como el FB Que, que el FB pues, no se está salvado porque saben que si que Entre que te, te penetre o no, de todos modos te va a terminar haciendo sufrir un... Sí, como te pasó sí, a vos, no boludo, que... que te pegó 1500 Ajá. hace un rato Sí, uh -huh. o sea, te das cuenta de que el, el tanque puede ser muy Muy, muy bestia Y en cambio un ya a Panzer 100, hasta con gusto vas y dices eh, me, no hay bronca, me traigo los mil de daño Pero me lo farmeo Claro, y sí, obvio Y al FB no no no vas con esas ganas dices, a lo mejor y me one shotea no, Y mejor sí no. no, no, es que, a ver, por algo le dicen la estrella de la muerte, boludo, o sea No, y antes sí era la estrella de la muerte Te deleteaba Carazo. cualquier tier 10 de un tiro sí, Ahora ya no No, por Ahora suerte ya no te lo deletea, pero Pero sí sigue siendo un dolor O sea Sí. O sea, si alguien te pega si alguien más te pega un tiro y luego este te pega eh, pollo. Que sí. eh, qué te iba a decir para, lo tengo acá en la mitad, el Leopard, pero no, no, no se va a sumar eh, ¿Qué es mejor? ¿268 o 2684? 2684 uh -huh. por el blindaje así es y por el recargo tiene un poquito de mejor maneja de, manejo de cañón. Sí, es verdad. Uh -huh, estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo. A ver, yo cuando interpreto, ¿no? Para el jugador promedio, eh, que cuando vos decís que un tanque puede llegar a ser mejor que otro, yo creo que tiene que ver con una cuestión de manejo de cañón, movilidad, blindaje. Entonces, ¿qué quiere decir que un tanque es mejor que otro? No es que, digamos, un tanque sea malo. Puede ser que a vos se te dé bien, pero... No a vos, digo, al, al público en general, pero a veces... Es más complicado usarlo que a otros, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, boludo, con que... Es más impreciso, es más débil, se mueve menos... Sí, uh, por ejemplo, lo dejamos de una manera más simple. Hay uh -huh. tanques, a los que yo me refiero con tanques que son deficientes, son tanques que son... No son para cualquier persona. O sea, okay. no, no cualquier persona puede jugarlos bien. En cambio, un tanque, por ejemplo, este tanque... O el 277... No, el IS-7 tampoco es ya tanque para, para cualquiera, porque en su momento sí. Que, en su momento sí, porque no había otros tanques, eh, no había tanques más OPS que ese, ¿no? Claro. un tanque que lo ocupaba porque es duro de frente y podías escuchar, tiene APCR, todo, entonces es un tanque que está muy bueno. Pero actualmente un IS-7 contra un 277 te, te, hace, te hace llorar un, un 277, te, te parramea como, como no tienes idea. Claro, sí, sí, es verdad. Es verdad eso. Bueno, está buena esa definición, boludo. Me, me gusta, me gusta. La voy a tomar para mis videos. Que, que un tanque no es, no es bueno o malo, sino que es difícil, o no es para todo el mundo, digamos. Sí, o sea, es que, por ejemplo, puedes ver a alguien jugando y, y dices, no, pues este hace 3.000 de daño con un 277 y... Ya se puede creer que es bueno, ¿no? Porque 3.000 de daño con un tanque ya es bastante uh -huh. bastante buen daño Pero claro. eh, le pones un IS-7 y no te pasa de 1.000 de daño ¿Por qué? Porque no tiene el mismo factor que, claro. que que el otro tanque la verdad ay Deben de bajar el 140 Ahí vamos, ahí vamos, para que estoy recargando Ahí tiene para vos a pedido, boludo fue eso ¿no? yo creo que bajen es al 140 ahí va para para para tranquilo dame un segundo el tío 3, boludo costado. Es más, tiene una cosa, que entre un 268 y un tío 3 prefiero el tío 3, te digo. Ah, obviamente. Alloy. t 62 a tiene que ir a buscar a ese 3 Me encanta, boludo, que el chavo me pegue 900 Después de 770 yo le saque 600, boludo Qué lindo cuando saca todo el brown, low roll Me encanta, boludo Falló, falló, falló, falló ¿El Tito? El E-3 falló Rebote ¡Ay, me mata ese puto de mierda! ¡Qué asco, boludo! Estos dos retrasados que... ¿Y dónde le entro ahora, boludo? ¡Ahí! ¡No! Oruga. O sea, ya le pongo al Patton al que que tenía que ir para allá Y ya va ahorita y ve se va a suicidar el retrasado No. Nah. La verdad que en estos casos el 268 es muy malo, boludo. Es muy malo. Contra un tiro 3 que tiene blindaje, te penetra como quiere con la PCR. No te vayas a tomar el... Si no, no, no. El... no. no, Sí, por eso, por eso. Ya está. ¿Se la puso él, no? La Arti. La Arti se la puso. Mm. Ya está, ya lo Adiós, ok. Le falta movilidad a tanque, le falta movimiento de cañón, le falta un montón de cosas, boludo. Uh. Mirá, boludo, uh. no se la pego, boludo, encima. Chao, me voy. Me voy... Hay una frase que dice, eh, soldado que huye, sirve para otra guerra Así o sea, es Aunque sea por lo menos para pedir un tirito más, ¿no? Este es... me este pues 140, Si, este es... es, pero... sí, te, te volviste loco con el 140, boludo Si el 140 lo hubiera hecho bien, La ganábamos y yo hubiera sobrevivido, pero este me lo agarró y se quedó ahí ¡Qué mentira, boludo ese tiro del chabón tenía la torreta angulada, imposible que entre. Y le entré igual, boludo. Al tiro 3 me estaba regaladísimo de frente y no le entré. O si, sea, cualquiera, boludo. Teo, o sea, RNG. Sí, sí, sí. Para mí el RNG es eh, la deficiencia del juego, ¿no? creo. Tipo, o sea, cualquier cosa que pasa, y es RNG, ¿eh? O sea, echemos la culpa a alguien. Es la parte del RNG. Porque es que realmente sí tiene el, cierta culpa el RNG, porque, pues... Ese decide si entra la bala o no entra la... el factor aleatorio que dice si algo pasa o no pasa. Ay, qué asco. Obvio. Tío. La artilla ellos está acá, boludo. O si sea, imagínate. Me tiro de ahí. Estaba mero en medio. Ajá, uh -huh. o no por ahí, sí, no sé. Ya le, ya le di salir. Sí, yo también. Ay, Dios, Dios, qué partidita. Nos han tocado, ¿oh? mamita Desastre, boludo Bueno, eh, ya hemos jugado en tu tier querido Que es tier 10 Pará, me tirás todo Para tier bueno. 10, hijo de mí Claro, boludo, pará Dejame una, una de mi tier ¿Tenés todos los tiers o algunos no? Nada más no me pidas dos y uno. Nah, tres, no, o no, tienes 8. Así. Digo, tienes 8, sí. Ah, sí. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a usar esta porquería. Ay, ah, el con tanque premium. Cuidado. Los créditos. Ese también <ríe> es premium. <ríe> sí, boludo, por eso te digo. Solo dos premium. Ahora creo que me debe haber puesto el, el mismo no. que tú eh, ¿Hay Arti? ¿Qué hay? ¿Una 12i? tres No, una M53, digo Ok, uh -huh. una solita Ajá. Bueno Derecha o izquierda, ¿a dónde quieres ir? A morir. Somos tiro 8. A la derecha. ¿Sabes qué va a pasar quería... en esta partida? Nos van a rushear, boludo. Caís. Hey. Y vamos a perder yo como que... perros. Yo, yo quería ir a la línea 1 y 2, pero hay una artillería y qué mejor que tener a un. Un moradito con un tanque grande y lento. Ah, el mouse. Bueno, es realmente no es lento. ¿Cómo? ¿El, ¿Cuál es morado? No, no, no, yo si yo voy para allá me van a farmear bien rico la. Bueno, la artillería. Toma, comela. Si, sí, eso sí. No es tan lento, boludo, el s 35 igual. No, pero de subida sí. Ah, sí, eso sí. Buah, ya está, se acomodó de la porquería esa. Mira, vos en primera línea y el 257 campeando atrás boludo. El mouse. Ahí va, ahí van, ahí van. Ahí van las bestias. Yo me estoy farmeando ese Type 59. ¿no? ¿En la torreta le entra? Sí. Ok. Muy bien. Avanzó el mouse que va a comer tiro. Ahí avanzo yo atrás de él. Buena. Rebote. Rebote. Rebote, perfecto. Los tres rebotes, boludo. Me encanta. Mirá el mouse se me tiró encima, el mouse, boludo. ¿Qué hace? <ríe> Arti. Uh -huh. Y ese tiro no iba pa'l para el mouse. No. Ojo con el psicólogo TP y toda la mierda y lo que está en el medio, boludo. Esto de por ahí. Sí, sí, me a a otro lado. está acá Ok Como le tira el mouse, boludo Increíble 1, 2, 3, 4 de allá 1, 2, 3, 4, ok Vos, eh, por lo general, cuando quedan tanques por matar, ¿capturás o nunca capturás? ¿O está prohibido capturar? No, está prohibido. No. ¿Quieres mejorar? Ve a matar. Ok. Yo tiro tips para la gente, boludo, para, para el jugador medio que quiere progresar. Por lo general se dice eso, lo que dice Forte, que es verdad. O sea, siempre que quieras avanzar, ir a tomar una bandera no te va a hacer jugar mejor. En cambio, ir a pegar un tiro te va a hacer... Que aprendas a angular o que vos pegues o un punto débil del rival o demás. O sea, el cara a cara siempre va a ser que mejores antes que capturar una bandera. No hay chance que le pegue acá, boludo, a esta, esta distancia. Sí Ah, mira. Yo le estoy pegando de acá. Ah, pero este bicho es re impreciso, boludo. Espero que nadie haya hecho más de 5000 de daño. ¿Quién, vos? Que espero que nadie haga eso porque necesito una misión que dice que te. Tengo que ser el, el jugador con más daño del equipo Y hacer mínimo 4000 de daño Hice 5137 oh. Muy buena, boludo. En tier 8 con <risa> per su tier 10 O sea, te lo comiste todo al T69 y que más ¿A quién más le pegaste al, duro? Al tier 10 ¿Al panzer 7? Al... Ajá, al panzer 7 me lo reventé yo Me farme ahorita todos los que estaban en la montaña Ah, y la completé con honores y sin perder vida, básicamente. Bien. Zarpado, boludo. Zarpado. ¿Qué sí, mira? 5100 y yo hice 1700, boludo, re triste. <risa> bueno, ah, es la diferencia verdad, entre, un la jugador, entre un jugador pro y un jugador promedio que trata de mejorar. Pasa nada, boludo, a mí no. A mí no se me caen los anillos, boludo. Le pegué al Super Conqueror, al 2684. igual el te... sí, que hace pegar desde que me fui por en medio? Igual te digo una cosa, boludo. El... el RNG me encantó porque si yo le hubiese pegado a ese BK, al Panzer 7, perdón, que estaba de culo, le me hubiese metido los tres tiros, hubiese tenido por lo menos mil de daño más, boludo, casi. Me hubiese secado hace unos tres sí. mil. Pero bueno, le reboté los tres. Hermoso, boludo. <risa> los tres y de culo, y me parecían verde, eh. Después en el video cuando lo suba vas a ver que me aparecía en verde. No, no, no. Es increíble, boludo. No. ¿no? Pero bueno, el rne Jesus Es así, hay que prender una vela Ahora voy a prender una vela al rne Jesus A ver si me ve me da un poquito más para mí, boludo Muy Los tres que tú le rebotaste el, el único tiro que logró pegar cuando me aventé Me lo pegó a mí, no me penetró ¿Te rebotó encima? Sí, me rebotó el pobre A ver quién era, eh, Panzer 7 0 de daño se fue, boludo, con un tier 10 18100 batallas 3500 de puntuación, ok Bueno, sin comentarios bueno, señor Fortec, por aquí vamos a dejar el video. Después, si usted quiere seguir jugando, seguiremos jugando, pero... Para, eh, que vale. para que no se me haga tan tan pesado el subirlo. Y vamos a dar tres consejitos más. Usted que es pro, que sabe jugar, eh, a diferencia de mí. <ríe> que hago lo que puedo y voy subiendo de a poquito, pero muy tranquilo. Eh, ¿Qué consejos le puede dar a una persona que... Eh, trata de jugar y trata de mejorar y que no le salen las partidas y que, no sé saca un tanque pesado porque piensa que es mejor con el pesado pero después le salen malas partidas y se pasa un caza y después usa artillería y después dice, no, no, mejor uso un ligero ¿Qué consejo le puedes dar a ese jugador promedio, normal, que trata de mejorar día a día pero que no le salen las cosas? Primeramente, no desesperarse eh, De hecho este juego es muy, muy este... Depende mucho de tu, de tu estado de ánimo. Eh, eso sí yo me he dado cuenta. Uh -huh. Que De hecho, cualquier cosa depende mucho de tu estado de ánimo. Entonces, no te desesperes porque jugar jugar este jugar con un tanque cuando cuando no estás eh, bien, o sea, que estás estresado. De, en el caso del juego, te estás estresando porque no puedes hacer algo con un tanque. Sí. Simplemente relájate. Eh, mejor deja un rato el juego te tranquilizas, regresas a jugar ya más lúcido y vas a ver que vas a poder hacer algo mejor pero también aparte de eso encuentra el, la clave la clave de, de qué es lo que tú juegas mejor por ejemplo yo así en el momento agarro y digo no sé, digo es que realmente no sé con qué puedo jugar mejor o con qué juego mejor pues simplemente vas te vas a tus tanques y checas ¿Cuál es con el que más daño haces? ¿Cuál es con el que mejor te, te desempeñas? Incluso hasta con cuál es con el que más ganas. Y vas a decir, no, pues no sé. Y de repente vas a ver y dices, ah, sí, cierto, con este me desempeño bien. Por ejemplo, para mí uno de mis mejores tanques, y de verdad me gustaba jugar con ese porque de verdad siempre trataba de ganar y siempre jugaba bien, es por ejemplo el TBP 50-51. ¡Wow, oh, lindo, boludo! Sí. Un tanque que es bastante bueno y sirve para desbalancear mucho, y es un tanque que no te duele jugar, que, que, que lo juegas con mucha diversión y te da placer jugar cuando te, te farmeas a alguien de que le pegas una loruga y como te, dispara bien rápido se arregla y le vuelves a pegar la loruga y te lo sigues farmeando sí. y, y no, es, es algo muy divertido y buscarle la, la forma divertida de lo que estés jugando si dieron cuenta, por ejemplo, yo ragueo, si sí ragueo un poco, de que me, me desespero de que la gente no, no, no a nivel que que, que yo, digámoslo así, no uh -huh. veíamos a los jugadores que estábamos jugando en tier 10 que, o sea, tú estabas tratando de hacer una buena batalla y todo tranquilo y estos, pues, ni, ni para allá ni para acá, o sea, no, no, no, no reaccionaban, o sea, no, no saben tener esa conciencia de, de que para ganar una batalla, eh, o sea, no tienen sentido de competitividad. Uh -huh. La competitividad no solo se aplica a los juegos, sino a tu vida, todo. Entonces, no tienen ese sentido de competitividad y te hacen perder. Pero pues, a final de cuentas, no tienes que enojarte. Yo sí, me ragué al momento y dije, están todos retrasados, sin ofender a las personas que sufren de, de, claro. de algún padecimiento. Simplemente es una manera de, de decirle que alguien es, o sea, es un, una forma novato. tonta de, de reaccionar, o sea, no, no estamos ni agrediendo a nadie, ni, ni diciendo nada, ah, digo, para aclarar, porque lo vayan a tomar como sí. una grosería, y no, simplemente es una expresión que dices, Dios, esta persona está, está mal, o sea, no no sé qué pasa por su cabeza, o sea, es un juego muy simple que no tiene mucha cosa, simplemente es ver el, lo que les digo, ver el mapa allá, entonces, eh, esa es el, el, la, la circunstancia, nada claro. más... Relajarte, jugar. Si pierdes, pues, sí, enójate, porque no es bueno quedarse con el enojo. Y ya, lo sacas, tiras otra partida y tratas de dar lo mejor. Y van a ver que sí van a dar buenas buenas este, buenas este cosas. ¿sí? Por ejemplo, jugamos cuatro batallas, perdimos. ¿Dos, no, dos me no, parece, perdimos ¿no? Ninguna. no, sí. ¿No? ¿O no? Una. No, no perdimos ninguna. Una. No, sí, boludo. La, e... ah, la, ya, e... la sí. de Fisher Fisherman Bay. Bay. Sí, una. Bueno, pero es una. O sea, son 75% de WinRate. Jugamos cuatro batallas, solo una... Separación. Bueno, sí, sí, está bien, pero... Eh, eh, a veces, pero... Es, es, es complicado. El tema... A ver, hay que yo creo que hay que separar en, en carpetas distintas. Una cosa es el WinRate, otra cosa es el Win8, otra cosa es la puntuación, y otra cosa es aprender a jugar. Son todas cosas completamente distintas. Y sí, encima, son distintas, pero pero hay una, una eh, relación. Bueno, esto estos, estos claves, así... Aprendes a jugar, vas a aprender a ser buen doble en hecho. O sea, aprendes uh -huh. a ser buen doble en hecho, por ende también vas a aprender a ganar un poco más. Entonces, todo es relacionado porque él, regresamos a una plática que estábamos teniendo respecto a los reroles y uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, ser rerol spamear o cierto tipo de cosas no representan nada dentro del juego. Te pueden ayudar a mejorar algunos aspectos. Sí, pero no lo son todos. Claro. Puedes poner a alguien que es un rojo, ponerle un tanque, un 279 con full hit, y no te va a hacer nada. Va, va a hacer mil de daño. Y, y sí lo he visto, hay gente que se dedicó a pagarle a la gente para que le sacara sus tanques. Uh -huh. y, y los ves jugando y dices, Dios, este güey es un asco, ¿cómo sacó un 279? Claro. Bueno, el dinero lo pagó. Sí. Pero... Este no, no representa nada. O sea, una persona que es mala va a seguir siendo mala. Así use HIT, así hace APCR, así use lo que sea, va a seguir siendo mala. Claro, este salvo que se el... proponga, salvo que se proponga al chabón mejorar. Mejorar. Exacto. Sí, sí, la, la palabra clave es aquí que, que quiera las mejorar. Ganas, porque las ganas. hay gente que directamente dice, nah, yo soy rojo y a mí me da igual. Yo no soy un credito que es? Está bien, pero es respetable. Soy un aferrado. Está bien, pero es respetable. todas son respetables. Desde el morado sí, hasta el rojo. Cada, cada... Cada sí, uno obviamente. Hace... Todo. Cada quien juega como quiere, ¿verdad? Pero uh -huh. si te das cuenta, eh, cuando alguien juega simplemente para trolear, eh, sí, sí, te das dicen cuenta que mm. tu, diver tu diversión y mi diversión tienen un límite. Claro. La diversión llega hasta donde no afectes a los demás. Claro. Y este es un juego de equipo. Si tú quieres jugar para joder, está bien. Ve y juega con, con quien quieras joder, pero lamentablemente es un juego de equipo, entonces... Tu diversión, que tal vez puede ser gracioso, como pasaba antes que había los ten killers y eso, que se dedicaban a entrar a jugar para solamente matar a los equipos. O sea, uh -huh. matar a los aliados, esto y lo otro. Tal vez sí. para ellos era divertido, pero pues a ti te jodían una batalla. Hay personas que solo entran dos, tres batallas al día y pues quieren divertirse, jugar, ganar, etcétera, etcétera. Y por personas que pues nada más se dedican a hacer cualquier cosa, pues te hacen perder, entonces... le quitan un poco de gusto al juego, ¿no? Y el, el juego es para que compitas, eh, juegues, te diviertas, aprendas, etcétera, y no y no para que te estés enojando. Entonces, yo creo que es buscarle el, el, el punto de diversión a esto, independientemente claro. con con todos este tipo de cosas, eh, nuevamente es respetable. Cada quien quiere juega como como quiere, ¿verdad? O como pero... puede, o como puede, ojo, que capaz que... Ajá. Hay gente, boludo, que vos ves que el chabón le pone gana todo y hace 40.000 batallas y no puede subir. Y vos hablas con el tipo y dices, loco, pero yo quiero mejorar y todo, y no me sale y no puedo. Bueno, hay gente que no, no puede, boludo. Eh, sí, sí, obviamente. Pero es cuestión de que se adapten. Es uh -huh. cuestión de que adapten y encuentren el, el punto. A lo mejor son muchas batallas las que han llevado, pero sí se puede mejorar. O sea, siempre se va a poder mejorar. Todo se puede mejorar. Simplemente es que tienen que cambiar... El chip, ese el el, ahí, el... ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice no, pero es que yo no mejoro y trato de jugar bien, pero ¿cómo es tu jugar bien? Para ti, ¿qué es jugar bien? Y a lo mejor ahí está el error. Claro. Su jugar bien es muy diferente al, a mi jugar bien, ¿no? Y a lo mejor pruebas mi jugar bien y dices, joder, subí. Ah, bueno. Entonces, estaba yo equivocado o no tenía completamente la idea. Entonces, por eso es, es, es, es bueno esto. Por ejemplo, pueden ver los canales de los demás, este, Community Contributors, el de Nando, el de todos. este, uh -huh. el y tuyo también, obvio. Pueden, pueden notar ciertas diferencias. O sea, cada quien juega diferente, cada quien hace sus videos diferente, cada quien tiene una perspectiva diferente. Sin embargo, cada uno quiere aportar su, su granito de arena para que esta comunidad crezca y para que esta comunidad sea mejor día sí. a día. Entonces, yo creo que pues cada quien tiene su forma, por ejemplo, yo soy muy competitivo y, y soy, a la vez piensan que soy muy tóxico, a lo mejor sí, soy algo tóxico, pero eh, cuando yo quiero apoyar a alguien para que sea mejor jugando, sea mejor en cualquier cosa, hasta en la propia vida, me gusta ser de las personas que están ahí, ahí, ahí, para que te ayuden a mejorar, que te hagan ver los errores y que te digan, no, es que estás mal, no, pero estás mal, arréglalo. Yo no creo que seas Café. tóxico, ojo, ojo, porque yo he escuchado un montón de críticas tuyas, o sea, hacia no tuyas, hacia vos, con que es tóxico. Y yo la verdad que te conocí, boludo, y para mí no sos tóxico. Lo que sí sos es una persona competitiva, eh, boludo, y cada uno juega como quiere y, y si es... A ver, yo lo que digo, si fuerte que es, es competitivo, ¿por qué eh, tacharlo de tóxico, boludo? ¿Por qué es competitivo? ¿Porque juega otra cosa? Y bueno, boludo... Está bien, es así, el chabón juega así, y juega bien, y le gusta que el resto juegue bien, y está perfecto. Así como hay gente que no le importa nada, entra a una batalla y, y hace cero de daño, y se va, y se ríe, y está todo re bien. Bueno, hay gente que no, que, que no, que busca otra cosa. Yo estoy en el medio, yo estoy entre el que entra a una batalla y... A ver, a mí no me gusta perder a nada, y entrar a una batalla e irme con cero de daño, te juro que... Bueno, no sé si vos sabés que he roto ya tres teclados y dos mouses boludo. Con el WOT. Eh, entonces... Sí, no, no, o sea, pero, y para, para, yo no, Yo no estoy así, o sea, sí me enojo y todo, pero... Eh, si pierdo ya, ni modo, o sea, realmente a veces me da igual. Pero... Eh, es este... Bueno, a mí sí me gusta ser competitivo y también a veces me gusta debatir. Yo soy mucho de debatir con las personas. Uh -huh. Y hasta que alguno de los dos tenga la razón, o a lo mejor ninguno de los dos tiene la razón. Pero me gusta ser competitivo en todo. Claro. Entonces a lo mejor ese es el problema, a algunos no les agrada, a algunos les molesta, y créeme que a mis mejores amigos los he conocido así por claro. ese tipo de situaciones he y conocido sí, a muy señor. buenas personas dentro del juego por por eso incluso en algún momento nos nos dijimos de cosas y nos volvimos personas muy cercanas, amigos muy cercanos. Claro, totalmente, boludo, pero es que, como te decía, no hay por qué tacharte de tóxico, ni mucho menos porque vos es un jugador competitivo y que le gusta la competición, le gusta ganar y le gusta tener su, su buen win rate y su buen win 8 y estar en un clan competitivo. Hay gente que no y está perfecto y está muy bien porque capaz que, a ver, boludo, este juego lo juegan un montón de personas de, con diferentes tipos de vida, hay gente que sale del trabajo y tiene una horita antes de que la mujer llegue del, de, de, su, de su trabajo con los tres nenes y se dedica una horita a jugar al WOT, ¿entendés? Entonces para esa persona es sí, complicado, boludo de tratar de llegar molesto. a ser un morado entonces no, capaz que no le importa y no puede o capaz que sí le importa pero no puede, y hay otra gente que no, que le dedica todo el día, como yo que le he dedicado Capaz que 14 horas jugando seguidas para mejorar y que hoy en día trato de mejorar y que de hecho he mejorado de ser un tomate hasta que yo me he propuesto mejorar y viendo videos tuyos, viendo videos de Sarluk, viendo videos de Sabram, viendo videos de John John y de chabones que tienen Winocho morado y que decís, ah, mira, el chabón se posiciona acá, boludo. Y vos sí. lo o sea, practicas que... y a veces te sale, es a veces que... no. Sí. Sí, sí, sí te voy a dar un último consejito antes de, de retirarme para que acabes de, de, de cerrar el, el video y todo. Uh -huh. eh, busquen, eh, bueno, la, la gente debe buscar su, su propia, eh, ¿cómo te digo?, su personalidad de juego. claro Porque incluso eh, eh, hasta dentro del juego representas tu personalidad. Entonces cada quien, eh, incluso jugando, o sea, tu forma de jugar puede ser muy específica. Yo conocí personas que eran muy buenos jugadores y yo no comprendía su forma de jugar, o sus acciones que hacían dentro de una batalla. Claro. Y tú dices, no, pero son buenos, ¿no? Si yo lo hago, y tú lo tratabas de replicar y te salía mal. O sea, no te sale igual, porque cada quien tiene diferentes formas de jugar. Hay gente que juega muy bien a la defensiva, gente muy bien a claro. la defensiva. Lo mismo aplica acá. Uh -huh. Tienes que buscar tu personalidad de juego, tu forma de jugar. Cuando tú agarras tu forma de jugar y no la sueltes, ahí es donde vas a convertirte en un mejor jugador. No trates de copiar lo que ves en otros videos, lo que ves de otras personas. Busca tu, tu forma de jugar. Y solo así es como vas a poder mejorar. Está, está muy bien lo que decís, boludo. Está buenísimo y espero que a la gente le sirva. Y yo como siempre estoy en la otra, en este caso estoy en la otra orilla. Porque yo era muy, muy, muy defensivo. Y viendo videos tuyos y de otra gente, boludo, aprendí a atacar un poquito más. De irme un poquito sí. más al frente y entonces dije entonces no sirve ser tan, tan defensivo. A ver, vamos a ir mechando un poquito lo que hace fuerte y lo que hace Nando. Entonces, de a poquito, en vez de hacer tus 7.000 o 6.000 de daño, y en vez de irme con mis 600 de daño, bueno, hoy en día llevo un promedio capaz que de 3.500 por partida o 3.000 por partida, más o menos. Pero está buenísimo, boludo. ¿Me, ¿Me retiro? Dale, papá. Este... Yo también. Cuídense mucho y saludos a toda la comunidad de aquí de Nando y pues ya saben cualquier cosa ahí estamos para apoyarlos de alguna manera y de pues tratar de que mejore esta comunidad. Buenísimo, buenísimo. Paso a retirar. Muchas gracias. Y dejamos en, en la descripción, dejamos el canal del señor Fortec. Muchas gracias querido y nos vemos en la próxima chicos. Adiós. Chau, chau.